Camino por las calles del mundo, sí. sin rumbo alguno Camino sí. por las Camino. calles del mundo, ya yeah, sin cargo de orgullo Camino por yo por las calles del mundo, ni ahí? loco ni lucio sí. Camino verás. por las calles del mundo, por las calles del mundo Dice... Y el dinero ni me pesa no, Ni no. las cuentas ni el sueldo Ya no nadie por no mi reza Mis zapatos son de acera Será que busco algo nuevo, ya no dependo de prendas Como cuando pueda quiera, la gente mira muy atenta Creen que perdí la cabeza, si es así ni me interesa Cuando pueda vuelvo por ella, me siento bien aunque no parezca Aunque me ven hablando de al maniquí de una tienda Aunque me aspecto apesta, soy feliz, feliz, feliz Soy feliz, feliz Feliz. De esta manera, Muy mi mal, manera sí. a mi manera yo. yo camino por las calles del mundo Si sí, no camino por, mundo. Bueno. Sin yo, yo. camino por las calles del mundo Que vuelves sin cargo yo Camino por las calles del mundo Yo Camino por las calles del mundo las calles del mundo, de río de mi soledad. Ella <risa> creyó que me iba a tumbar y mírame acá, sin más que mi voz Tony son, cantando a tu pulmón. Sin techo para el camarón, pero cualquier pequeño rincón es bueno para descansar, para que allá, el sereno pegue sea. y la luna me ve a cantar y, y disfrutar del que viene y va. Se acercan, a fumar. se acercan a fumar, a veces cantan conmigo, otras veces solo me escuchan Ni y se lo que disfrutan. Que pero el camino sigue, así que con su permiso me disculpan. Permiso. Camino por las calles del mundo Sin rumbo Camino por las calles del mundo Ya yeah, sin camino, cargo de orgullo Camino por las calles no del mundo nada. calles del mundo, por las calles del mundo, que no te engañe como ando, a mí nada me quita lo bailado y no es por viejo, que actualmente sé más que el diablo, que no entienda tío, tío, tío, tío, tío, tío. lo que digo, no me extraña tanto, aunque el que aprecia lo que hago a veces me da dinero y al momento lo devuelvo, pero si sí lo acepto se lo doy otro ser que de hambre via sufriendo, porque yo solo quiero cantar y de ser posible morir cantando, con un sinfín de estrellas en silencio, súbito observando, como mis ojos son un telón cerrando. Adiós, camino por las calles del mundo sin camino. rumbo alguno, hey. camino por las calles del mundo ya yeah, sin cargo de orgullo, yeah, yeah. camino por las calles del mundo, camino, ni camino. loco ni lucio, camino por las calles Pero del verdad, mundo, lugar, por las calles del mundo, yo camino y yo camino, por ahí me camino, verás, yo camino. Y yo camino por las calles lugar, del mundo, yo. camino y yo camino, caminante no hay camino, no camino y yo camino, camino y hago mi camino al andar.